Hola a todos sean bienvenidos al nuevo tutorial de cómo conseguir el traje de Raiden protector del reino de la tierra Aquí te lo voy a mostrar a continuación Este traje se consigue en las torres principales, pero yo le no recomiendo esta opción ya que no sabes cuándo te va a salir la torre. Tengo una mejor opción para conseguir este traje. Bueno ahí están viendo el traje, está muy bonito y pues vamos allá. Para conseguir el traje, tenemos que elegirnos a Torres del Tiempo y buscar una torre que diga equipo, apariencia o momento de un personaje seleccionado. También quiero mandar un saludo a David Chaparro González y a Solid Snake MGS. Aproximadamente tendrás que hacer la torre 10 veces o más para conseguir este traje. Pues eso sería todo, si te gustó el video dale me gusta, suscríbete al canal y que tenga una feliz navidad, adiós.